Mi nombre es Eunice Gallego García. Me dedico a la moistería hace aproximadamente 34 años. Empecé en esto pues porque me gustaba y nunca lo hice como por una necesidad. Pero si sí hace 10 años aproximadamente me tocó ya hacerlo pues por obligación. Desde ese momento, desde el momento en que falleció mi esposo me tocó. Ya dedicarme, pues, porque de todas maneras tenía dos hijos para mantener. Lo que más me gusta es saber que de una tela que yo compro en el comercio puedo hacer mirar un modelo de una blusa, un vestido, un pantalón en una revista y ser capaz de, de desarrollarlo. Me parece, pues, muy bueno. Eso, por eso lo que más me motivó lo, la modistería. Voy a hacer un pantalón de un uniforme para una niña que estudia veterinaria. Ya uno ya le pregunta pues cómo lo quiere, porque cuando lo quieren pues con muchos bolsillos, ya uno les tiene que pedir más tela porque obvio no va a alcanzar lo mismo. Ya la persona viene, trae la tela y le ya le tomo las medidas. ¿Qué me hace feliz? Como hoy me, me, ah, me hace feliz bailar. Entonces me encanta salir a, a bailar, a tomarme, el, pues no es que me guste beber, pero sí, pues como salir a divertirme en ese sentido, porque es como lo que más me llama la atención. ¿Qué más me gusta? A ver, de tra, para atrás, pues me gustó esto de la moistería. De, de niña pues no jugaba, que yo era una mohista con muchas telas y muchos hilos, y le... Le sacaba a mi mamá del cajón las camisetas, las ponía que esas eran las telas. Coleccionaba palitos de, de colombina, que eran los hilos. Y todo en la vida me se me pues yo de hecho soy una persona que me río constantemente por toda la hora. Me, me ven riéndome porque no, no sé hacer mala cara. Cuando porque los hijos me dicen que, que no le eche cantaleta, que yo no sé echar cantaleta. Es que usted para que eche cantaleta y usted no sabe. ¿Cuánto necesita de tela? ¿Cuánto necesita de tela? ¿Cuánto le he dicho yo a Yo ¿Dónde no le he hecho? 1,70. No, eh, compré la, de la verde, diga que le vendan verde quirúrgico. Eh, ¿Qué más sería? ¿Esto acá viene? La te, ¿Cuánto le compré de tela blanca? ¿Cuánto le compré de tela azul? No, de tela blanca, hágale que yo le doy porque son unos pedacitos. Yo, no, yo mantengo porque para, abajo, si, atrás, me tengo... Aquí tiene me la azul. Por eso compré 10 eh, metros en total, que con 10 metros nos da. Listo. Bueno, bueno, bueno, ¿En qué nosotros? En ver que, que yo con esto les puedo dar a mis hijos lo que está al alcance de mis manos les puedo dar lo que necesitan lo que se dice con, con tenerles la comida pagarles un techo eso me hace pues el saber que se llega a una cuenta a servir y tener con qué pagarla eso me hace feliz sí.